Bueno, seguimos acá, está ganando Arsenal 3 a 2. Ahora va a arrancar va, el segundo ¿y cómo tiempo. Va Vélez allá en Sarandí. Vélez allá en Sarandí está ganando 2 a 0 con gol de Galdames y gol de De la Fuente. Está ganando 2 a 0 a Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina. Vamos arriba Vélez, entonces 2 a 0 allá en Sarandí. y acá tenés el, el plano de los dos de los bancos de suplentes ya se, ya se enganchó ya se está enganchando la gente de Vélez muchas gracias, gracias Eh, hey, Cristian me dijiste que en el segundo tiempo ibas sí, a estar acá no. Sí, sí. no, pero muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar acá a su Blue Vélez que es una cosa de locos Paso el link. Vale. Paz, voy a pasar el link. Más allá del pa. link, entran a <ríe> Facebook, la hora de Hurlingham Deportes. Sí. Y lo ¿Y primero es? que aparece es el vivo. Entonces el link. O sea, el vivo le... soy yo. El vivo, claro, aparece la cara de Federico, aparece el vivo. Bueno. Estoy en 5, dice Cristo. Perfecto, ahí están pasando. Entonces es fácil, vos pones pasar la voz, la hora de Hurlingham Deportes en Facebook. Y cuando entras en la página, lo primero que se ve arriba, en cualquier página de Facebook como la nuestra que se digna en transmitir en vivo, es el vivo. Entonces ya está ahí el, el partido. Exacto. No sé si es la hora de Hurlingham Deportes es en Facebook. ¿tá? ¿Lo tengo que repetir? ¿En ¿Dónde? En Facebook. Bueno, vamos a ver Arsenal. Vamos a ver Arsenal. <risa> Trajimos un remisero, viste. Para pide a dónde va. Ahí te llevo. Un día de esto voy a hacer remisero en serio todo el partido, viste. Me remisero mala onda, que no quiere nada, ya. que está todo mal, que todo negativo. Bueno, te lo voy a hacer. Con la pelota arranca el segundo tiempo Arsenal. Veremos cuál es el planteo, charlaron un montón los dos equipos en el entretiempo Y ellos tienen un jugo especial este partido porque es una prueba técnica una No prueba. cambiaron de arco, no. vamos a decir que Vélez sigue atacando para el lugar de Que empezó el segundo, que hizo el primer tiempo No cambiaron de arco Federico, que tanta hueta, no cambiaron de arco No cambiaron de arco porque Vélez sigue atacando para donde atacó Uy, el primer pesado. tiempo Bueno, se viene Lucas Toca para para el arquero, no, juega para Matías Jur El pelotazo llega a las manos del arquero, está ganando la visita, está ganando Arsenal 3 a 2. Quiso, quiso dormir a todo el mundo. Ah, no. quiso dormir a todo el mundo. Porque no, el juego había sacado el roja y pará, es un amistoso. Es un amistoso, roja. ¿A quién le sacaron? <risa> y le sacaron a Lucas y Mori. ¿Por qué? Pero no, no, no, después dijo, no, amarillo, amarillo. Amarillo. Dijo. No le gustó el color. Dale, juez, no te hagas el vivo que te sacamos despeinado. Te sacamos feo después. Ah, ah es un amistoso. No, pero... Las patadas son amistosas. venía Arsenal lateral para Arsenal Arranca. ahí está Hacia atrás. mueve el arce Vélez espera mitad de cancha toda esa pelota larga, larga, saque de arco para Vélez Mirá, mirá, mirá, mirá, dale, dale, dale, dale, bien, vuelta, vuelta, largala, largala, largala, largala, la, ¿qué querés? Largala. Apoya la, muy la, la, la. bien, bien, bien, bien, bien. bien. Apoya muy bien. bien no, Ahora el que vuela es. Opa. Dale, levantate. El que quería volar era Lucas Simori. Bien, limpia. Vuelve no, la, la, la pelota limpia. ¿Vieron? Esto? ¿Vieron? ¿Vieron cómo se juega rápido? ¿Vieron cómo se juega rápido? Mirá. ¿Vieron cómo se juega rápido? Sin falta. Con velocidad los dos equipos, esto es lo que nosotros vinimos a buscar y lo que estamos encontrando. Y nos encanta. Después yo cuando veo, en serio, cuando veo Fútbol de cancha de 11, pese que fueron en cámara lenta, ¿no? a comparación de esto. Pega la pelota en la cabeza del jugador de Arsenal y se va fuera la pelota lateral para Vélez, sale desde atrás. Cruza la pelota, se levanta en posición del arquero de Vélez. De vuelta limpia la jugada. Para limpia la jugada con Lucas. Y para poder ver con claridad, Damián. Es que eso es lo que te da. Está esperándole acá. Ves este lo va a venir a apretar. Pero está mueve la pelota, la pelota con locura, Lucas. Mueve, mueve la pelota para, para Matías sí, Hur. Se sí. viene. No te... oh, otra vez pelota al segundo. Se salvó se Vélez. Se Vélez. Sacó pelota al segundo. Pelota al segundo. Se estiró el arquero Nico, permitiendo que no sea córner. Apreta Arsenal y ahora bueno, sí, córner con... para la visita. Córner número. 3663. ¿A los 10? A los 10, y a los 10. Y Juárez a los 10. ¿Qué pasa? A ver qué arman, qué piensan Juega hacia atrás, eso es normal ¿no? Más para atrás, más para atrás Tranquiliza la cuestión Apreta acá... Vélez ahora, no, ahora apreta Vélez Puede ser, a ver, ahí está ahí. Bien, estuvo bueno Estuvo bueno porque Vélez le quita la pelota Le quita, y la, sale con rapidez. Le quita la posición Gol Gol de Vélez Gol de Vélez, Matías Hurt Mati Hur, 3 a 3, está Vélez ahora. Muy interesante que le quitó la posesión del balón. Con jugada rápida, sin volverse loco. Y ahora se viene la contra, puede ser. Ahí está, ahí está. Pegó en el palo y sal. Muy, inteligente, muy inteligente, el jugador. Espero este que el arquero número, se, se caiga. ¿Qué número tiene? No lo veo. No hay, no hay número, no sí, tiene, tiene número. número tiene número, número arriba en el hombro. El 36. Este es muy inteligente, pues tiró la pelota al palo izquierdo, pegado al palo izquierdo y por poquito no la poco Acaba de empatar Vélez, estamos 3 a 3. Estoy en 5, dice Cristian. Flor Longi, claro, mate Ose. Ahora bien. sí, sin falta. Bien, bien, bien, la saca Matías, se viene Vélez, se viene Vélez con Damián. Falta contra. Arriba, Martín. levantate. Y se picanció un poquitito. Pelotas tan largo. Cuenta los minutos el arquero y es tiro libre para Vélez allá. Pablo Azear aplaude. Flor Loinchi dice, claro, Matu. Así dice. Nosotros leemos de chusma todo lo que nos ponen acá. Tiro libre para Vélez. Está... Puede ser Damián, puede ser Lucas y Mori... Lucas y Mori para mí le va a pegar, ¿eh? Después se está charlando y dice... ¿De qué estamos hablando? ¿De una bondiola? Eh, ¿De una... Tira de asado con hueso? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién hace el gol? ¿Quién paga? A ver... A ver... No, no, no... Hay que pegarle, hay que terminar... ¡Bien! ¡Ojo! ¡Sale el arquero con toda su velocidad! Lateral para Vélez. Todos los equipos tienen jugadores. ¡Vuelve! Bien, bien. Dale, dale, dale, dale, apretale, dale, dale, dale. La pelota no se. Mm, me parece que no se fue, okay. no se fue. Okay. Están marcando no. la pinta ¿y? no entendemos bien pero quizás no, mal sacado porque tiene que apoyar la pelota en la línea si no la apoya en la línea es mal sacado la pelota se le había ido antes mal sacado la pelota se le había ido antes qué está pasando allá el chino el chino a ver abrila bien, Opa. bien. La tenía mitad de cancha para Arsenal. Apoyan la línea, juega. Sale el Arce de, de abajo, Vélez lo espera. 3 a 3 estamos desde el Linear, desde el Multifunción 2. Siempre alentando por Vélez y llega, llega nuestro amigo Cristian Lema. Y lo está viendo, mirá, mirá, mirá. Es una locura. ¡Qué esto? jugador, papá! ¿Todo bien? Es una locura, esto no se puede. No se puede trabajar así. Dale Vélez, no le aflojes, no le aflojes. No hay que aflojar, no hay que aflojar. No hay que aflojar y estar con esa actitud perfecta. Demarcación de quitar. De Por acá la cuestión es el que tiene la pelota, la posición de la pelota y ganar terreno. Avanzar hacia el arco y convertir. La pelota llega a Nicolás. Sale Vélez con Agustín. Sale Vélez de abajo. Lo cruza, se la cierra hay que recuperar y que recupera viva. Vélez con mucha gente a recuperar. Pero llega la pelota para el Arsenal, la batida el segundo. Corta Agustín, Cáceres cortada, te digo, es una pelota muy bien cortada, puede pasar cualquier cosa si pasaba esa pelota. ¿Qué pasaba si pasaba? Y Podía pasar algo que no quieras que pase. Está bien. Se viene sí, Arsenal, la a ver. Otro. Pelota al segundo, saca. Dale, dale, dale, dale, dale. saca Facu Vamos viendo Vélez, ahora, ahora es un 3 contra 1, Un 3 contra 1. Un 3 contra 1 y Buah. sí. Gol de Arsenal. Muy buen gol. 4 a 3. Era un 3 contra 1. De vuelta. Son segundos, viste, en la velocidad, en cómo juegan, en el toque. ¿Qué te pasa eso? Pero están jugando con todo. No se están, no se están guardando nada los pibes, ¿eh? O nadie puede decirle, ah, pusieron el gol porque sos un amarrete. No, nada que ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La, la novia que... de Matías, Flor Longhi lo, lo está, está viendo muy bien puede decir todo eso de la intimidad de las personas? Mirá cómo la recupera A ver mirá, mirá. Después no le vas a poder decir a Vélez que se guardó nana el bolsillo Que tuvo Marrete, No, la jugó fondo Y bueno, pasa lo que tiene que pasar No pasa nada Lo importante es que este partido de práctica Se está jugando 10 puntos Velocidad Cambiaron la táctica Muy buena charla Se ve que hubo en el entretiempo Por parte del chino Le es la bola a cabeza Ya. Bien, bien, bien, bien pelota al segundo saca, a ver no, y casi, casi, casi gol de Arsenal, pero por suerte no, así que estamos 4 a 3 También se torció, es el 20 es buen jugador, no está teniendo no está teniendo toda la suerte que él quiere, pero bueno Vélez tiene que mantener la, la presión lo que charlaron, evidentemente la charla de Medio tiempo fue muy buena. Mirá. También hay que sostener un ritmo así de juego, ¿no? Exacto. Sí, mano, mano del jugador de Vélez. También hay que sostenerte ese, ese ritmito ritmo y bancártelo. Porque una cosa es decirlo nosotros de acá y decir, dale, dale, dale, el otro tiene que correr, pobre. Pero corre, corre, corre, ¿qué La pelota viene para acá Para Agustín Mueve con Facu Ferreira Se la robaron Se viene el puntinazo El arquero que tapa Y todo esto es lateral para Vélez Defensivo ¿no? Se equivoca Facu Se viene Arsenal no es falta. Ahora sale Vélez de abajo. El remate. Y pasó toda el área y es lateral para Vélez. Ahora sí en ataque. Acá nadie tiene la vaca atada en el futsal. Por suerte es así. Las ventajas son relativas y son según el momento. Mal sacado. ¿Te gustó esa frase? De estas ventajas relativas y momentáneas. En ese momento vos tenés una ventaja, no quiere decir que la vayas a tener, te puede durar 10 segundos nada. Claro. nada. Lo que en un, un canasto. ¡Dali! Mirá, con el pechito, lo empujan, se empujan, se cortan, bien jugado, bien jugado, sin pelota. Los dos jugadores de Arsenal defendieron sin pelota Les cruzaron simplemente el cuerpo Y los molestaron ¡Dale! Saben poner bien el cuerpo ¿eh? Sale bien Arsenal De la preta que le hizo Vélez Por suerte se va Pelota para el Fortín Acá al lado nuestro Mueve Vélez Agustín Sale Nico Vuelve para atrás para Agustín Mueve Vélez la pelota Lateral, lateral para, B, para Arsenal Hay que apretar, hay que apretar ahí la salida Bien Facu Agustín, la perdió, se viene la visita. Lo rebolearon. Y ahora es tiro libre para el arce. 4 a 3. Se saludan, no problema como corresponde. para entrar allá uno que está calentando indirecto A ver. bien la respuesta ¿o? de Nico no hay nadie no hay nadie pelota para acá la cámara viene eludiendo viene haciendo ole, ole ya tres o cuatro veces Arsenal sale aprieta vélez, juega bien, sale pero sale rápido Arsenal, eh, no te deja ni respirar. Manquero, apreta Ciro, apreta Tate Apretan dos jugadores que jugaban en la tercera de Vélez Y subieron a la primera, Ciro y Tate Van tocando con Damián Dale, dale, dale, dale Bien Yo, yo está bien acá. Traba que te traba, <risa> traba. traba que te traba. ¿La escucharon? Carlado <risa> Neto parece que hubiera reventado la pelota. Pelota para Vélez. El pelotazo para... Para Damián, para Osuna. Le dicen Osuna. Y todo esto lateral para Vélez. Y Arsenal que te lo juega. Se aprieta, te juega bien. Sale, contate, viene Vélez. Lo buscaba Ciro. Uh, buena, buena jugada de Vélez. Bien cortado, bien robado viene. Uh. Vos quiso reventar desde ahí. Pelota al lateral para Vélez. Piede sí, calma Ciro, sale Vélez de, de abajo el Fortín. Ahora sí, pelotazo para él. Oh, Ciro. Interesante jugada ahí Ciro ¿eh? Vélez sale a apretar. Sí, Arsenal, Necesita Arsenal la que va moviendo. Bien. ¿Alguien se va a llevar a esa pelota? Se la lleva Vélez. Se la lleva, a Vélez? Se la lleva a Vélez, pues. Ah, va, va. Ahí está otra. Oh, y la encontró el arquero. Muy bien, el arquero de Arsenal. La control el arquero de Arsenal. Podía haber sido el 4-4. Bien recuperado por Vélez. Se viene a ver. ¿El vuelta, Brila. ¡Ahí está! ¡Al ángulo! Ciro. Uh, ¡Uh! ¡Peor el palo! ¡Peor uh, el bien palo! Ciro. ¡Bien, Ciro! ¡Bien, Ciro bien Ciro, Ciro! ¡Bien, Ciro! Tiene actitud, Ciro, ¿eh? Despliegue físico. Buen manejo técnico, sabe colocarse. Ordena. Acomoda la defensa, acomoda todo. Y salimos con él desde abajo. Contate también. De vuelta con Ciro. De vuelta contate. ...el arquero que no tiene pase... ...Damián, Ciro... ...sale Vélez de abajo con Tate acá... ...de vuelta con Ciro... ...sacan la pelota... ...buena la defensa de Arsenal también... ¿eh? ...cuando uno habla con los técnicos de, de futsal... y van recibiendo distintos jugadores... ...ellos dicen que notan mucho a aquel jugador que en realidad no ha venido jugando al futsal y que tiene como que reentrenarlo todo de vuelta exacto tiene que aprender todo, todo, todo de vuelta este partido que estás viendo si a vos te interesa el futsal te está sirviendo de ejemplo de la velocidad a la que se juega el remate la recupera Arsenal no saque de arco para Vélez la velocidad a la que se juega, inteligencia, reacción, mirá, mirá, mirá, mirá, ya arrancaron, mirá, se matan, uh, uh. la pelota pasó toda el área, casi se básquet. salva la visita, como se salva. digo yo, casi básquetbol, pum, pum, pum, velocidad, no hay drama, palo y palo, palo y palo, palo y palo y aparte casi sin faltas a pesar de la velocidad en la que juegan, por eso te digo, Tenés que mentalizarte, que de jugar al futsal, mentalizate, te estamos esperando, pero mentalizate que esto es otra cosa, otra historia. Y cada vez más técnico, cada vez más preciso. Así que quería ver futsal. Y como decimos siempre, en el oeste está la jita en el oeste está el aguante, y en el oeste está el futsal, señor. Mirá, hasta Federico tocó la pelota recién, impresionante. Federico, un reportaje, Federico, ¿qué sentiste al tocar la pelota? No, me siento muy cómodo, estamos todo bien. Eh, nada, espero que todos me, me, me vean. Oh, ahora, la, la, oh, pero qué, qué bien, ¿eh? lo tuyo. ¿Qué tenés, dos? Pará. Dos muletas tiene. Qué hijo de... Bueno. Falta, tiro libre para el Fortino en mitad de cancha, se le hicieron a Matías Hurt. ¿Y cuánta falta vamos, güey? ¿Cuánta falta? Cobre la sexta, cobre la sexta. Escúchame, ¿habrán sacado la foto en el momento que vos justo tocaste la pelota? Sí, sí, porque yo lo, yo lo. tenés arreglado esa foto. Yo, ¿no? yo a Wallace no es lo tengo arreglado. Está perfecto, 10 puntos. Va tocando Vélez, pim, mueve pim, abajo ay, muy bien. bien toque, Ahí toque, está bien. el arquero, muy mirá bien. la pelota que salió. El arquero ya salió como tres, tres goles mínimo. Está, Ahí está Vélez al caer el, el empate. Le ¿eh? está cascoteando el rancho, veremos qué pasa. Muy larga, muy larga lateral para Vélez, para Arsenal. Buen juego Arsenal, equipazo Arsenal, De temer. No te regala nada, no le podés regalar nada al final, nada, nada. Ni dos segundos de tu vida le podés regalar, porque te invoca. Sale el arce de abajo, sale muy bien, ¿eh? Hasta un caño le tiró. Ahora, ya, ahora cruza, si la cruzás... Cruza, ¡Ay! ¡Vuelta! Se fue. Uh, uh. Se ríe. se ríe, se mata a la piña y se ríe, pero como digo yo, lo que pasa de la línea blanca para adentro es como el Olimpo, ellos son los dioses y se arreglan solos, no necesitan gente de afuera, la... sí, sí, sí, se acomodan los jugadores de futsal. Bien Facu, bien Facu apretando, bien Vélez apretando, ahora no lo deja salir a Arsenal. Se equivoca Larce, a ver. Solo no, se cayó. Solo, solo, solo, solo. Pero se golpearon Pero las senten, rodillas. Se... Momento de silencio. Son de esos momentos incomprensibles en futsal que de repente todo el mundo se cansa de gritar. ¡Eh, eh! eh". Y eso es un... pues, ¿y ¿Qué pasó? Bueno, sale Darse desde abajo. La quería recuperar Agustín. Ahora sí sale Vélez con Facu, con Agustín. Lo buscaban a Matías Fur. Se viene el Arce, no te perdona. Gol. Golazo de Arsenal. Golazo del Arce. Estamos. Estamos. Eh. Estamos 6 a 4. Algo por el estilo. 6 a 4, sí. No, 5 a 3, creo. Unos segundos antes lo advertimos. No le puede regalar nada a este equipo. 5 a 3, 5 a 3. Nada le puede regalar. Así que aquellos equipos que jueguen en el futuro contra Arsenal. Miren esto. Miren esto, Sí. Pero se viene Vélez, a ver. Uh, igual estaba desviado. El remate pero... de Agustín. Está muy desviado igual, eh. Es córner, es córner para Vélez. Mirá. A ver. La una lluvia de corazones que se ve al costado de la pantalla. sale Vélez de abajo a ver si puede juega la paralela, puede, viene el arquero y hasta la defensa ven acá a la derecha, bien vale, Matate la punta mandate, mandate, provoque, provoque no, ahí no Ahí ya. lo que pasa es que quieren asegurar la pelota no. bien. bien Facu, bien Facu, no, se viene Vélez puede ser ahí está y al corner de vuelta Debe falta poquito ya para terminar el partido. Qué está, aburrido. No. Bueno, entonces, entonces, hasta que no hasta que no gane Vélez esto no se termina. <ríe> y si van pasando dos horas 33 minutos el Arquero Arsenal que prueba Y nada ¡Ajir! Salimos con Agustín Pelota al medio La recu quiere recuperar Matías Hurt Sale BLE de abajo Falta poco para terminar el partido Gana Arsenal 5 a 3 mueve con Facu, mueve con Agustín sacó arquero jugador Vélez buen sombrerito de Facu, usted viene puede ser, ahí está ¡Oh! gol de golazo vez. de Vélez lo hizo Matías Hur. ahora estamos 5 a 4 vieron nadie tiene la vaca atada. lindísimo deporte, recontra competitivo, está para cualquiera lindo sombrerito, tiró ¡Mirá! ¡Mirá! Oh. Casi, casi. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, Nicolás Lautaro grita, gol. Bien. cierra la la Todo esto es lateral para la visita. 5-4 estamos, le pega, sí. Y la respuesta del arquero, muy buena. Salimos con con Facu. La chilena. Oh. Oh. Estás engorocinado. Se invocaba esa. No, no, sí, vamos. No, no. Bien por acá, por abajo. Dale Mati, dale Mati, dale Mati. Ahí. Bien, dale Facu. Bien, muy bien. Muy buen, también, Damián. ¿no? Ahí. Dale, bien, ah, ah, buena bien. pelota de Agustín para Facu. Todo buena eso. propuesta, buena propuesta del juego. Todo esto es saque arco para la visita para Arsenal. 5 a 4 está ganando el Arce. Muy larga. rápido los chicos, de acá no se espera nada ni por nadie o tampoco asegurando asegurando la pelota, bien bien, bien, asegurando califico. saca arquero, jugador Vélez para empatar el partido vamos viendo, no buena pelota Ay, y la salva Agustín al córner, al corner, al corner para, para el arce. Y seguimos estando acá. En el oeste está la gente, en el oeste está el aguante, en el oeste está el futsal. Así que querías ver futsal, lo ves por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Recordate, en Facebook, la hora de Hurlingham Deportes y ya está. Sale vele vamos. Mira. Muy buena pelota el segundo para Paco. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Boo! Cinco iguales, Vélez. Cinco iguales. Partidazo. Lo hizo Facu Ferreira. Partidazo contra un gran rival. Y justo termina el partido. Cinco iguales. Lo empató Vélez. Justito para terminar el partido. ¿Y qué quieres ahora? Yo lo que quiero es que hagas que no, pero yo estoy casado, hay muchos partidos yo, yo te digo una cosa, ¿sos <risa> un vago? No, pero si yo le... aquí, mi viejo le agarra un sueño y bueno. Ja, ja, ja. Yo te espero acá. Te espero. Vamos a, a girar el, el micrófono para el otro lado. Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a ver qué es lo que trae Federico. Vamos a consultar mientras tanto el fotógrafo. Señor Pusch, ¿cómo vio el partido usted? Bien, lindo. votó Sí, sí. Velocidad, ¿eh? Sí, sí. Muy interesante. Federico está pescando a ver quién viene. viendo. Bueno, primero, me encanta gente de Arsenal, buenas noches. Buenas noches, bueno, ¿cómo anda? Estamos con el técnico de, de Arsenal, buenas, noches. buenas Parti, noches, partidazo, tienen un gran plantel, los venimos siguiendo los, los partidos que van jugando. ¿Cómo están para la División C de Futsal Aspart? Venimos bien, venimos bien, armamos un lindo equipo muy competitivo, con algunos chicos jóvenes y otros de renombre y creo que para la divisional vamos a estar entre los ocho mejores seguramente, que es, si el formato se respeta como dijeron, el primero es el campeón y del segundo al noveno, sí eh, hay playoff. Play bueno, sí. Dentro de esos nueve considero que podemos estar. ¿Cómo ves la división C de futsal a Ayer estábamos con el triangulito, porque somos de Hurlingham. Eh, y le preguntábamos si era competitiva, ¿cómo, le, cómo lo ves vos? Cada año es más competitiva, lógicamente que hay una escala muy grande entre la A y la B claro. y la C y la D. Claro. Pero los equipos están invirtiendo cada vez más y se traen jugadores de renombre, jugadores que pagos y, y está bueno para que la actividad crezca. Son los menos la C, son los menos. Clubes claro. que, que invierten eh, económicamente en sus planteles pueden ser 4 o 5 hoy. Pero antiguamente no existía la C, así claro. que imagínate que, que esto va. Va progresando un montón, así que para mí es un crecimiento que los clubes inviertan y los chicos puedan ser lo más profesional posible. Y para, y para el club, para la actividad de ustedes, que tengan una cancha 40 por 20 nueva, suma, ¿no? muchísimo eh, Gracias a Dios tenemos dos. Dos, perdón. Porque Ahora yo no... vi una nueva, ¿no? Claro, pasando... la nueva que están, están terminando y por ahí, como le digo a muchos, eh, clubes grandes no tienen cancha y nosotros, gracias a Dios, tenemos dos. Así que en ese sentido, lo que es infraestructura estamos sí. muy bien también. Bueno, uh -huh. muchísimas gracias por, el, por tu ratito, la nota, y bueno, y todo lo mejor te deseamos. Igualmente gracias. para ustedes. Gracias. Sí. Bueno. Vale. gracias. gracias. gracias. gracias. bueno, sí, eh, bancame. Lo único que le faltaba es decirme, seguime chango, nada más. Acá tenemos a otro, vení para acá, acá tengo más señal. Viene, viene, viene el goleador de la noche tenés hinchada guacho Vamos. tenés hinchada ahí atrás eh. empieza a estar hinchada <ríe> bueno estamos con Matías Hurt eh, bueno son los primeros partidos después de un año volver cómo te sentís vos personalmente no, personalmente bien sabemos que falta un poquito más hay que entrar un poquito más en ritmo pero esto nos sirve un botón para lo que viene está bien está bien cómo viste al, al equipo enfrentar a, a un equipo de la C ustedes están en la D es un gran rival, ¿no? No, no vimos bien, pero hay que ajustar algunas cositas. Hay mm. que un poquito más la definición, llegamos mucho y no nos concretamos. Los goles que no se hacen en un arco... Que los hacen en el otro. Y sí. así nos viene pasando, el partido también con Caballito no pasó lo mismo, llegamos un montón de veces, mm. nos concretamos y bueno. Tengo una pregunta, en el, en el entretiempo la charla técnica creo que se aplicó mucho en el, en el juego del segundo tiempo. Exacto, ¿no? y sí tuvo que ajustar un par de <risas> tornillos, decirnos cómo tenemos que estar un poquito acá, un poquito allá. Y bueno, y sirvió, sirvió. Nos faltó un poquito más, pero, pero sí. Mucha, mucha presión a ellos en la salida. Exacto, teníamos que estar eh, bien arriba, presionando, eso ah. es lo que nos pidió el chino. Y bueno, y después eh, no fallar en los 3 contra 1, 2 contra 1, que eso tienen que terminar todas en gol. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste un poco este, el año pasado que no se jugó? ¿Cómo fue un poco tu entrenamiento mentalmente, no? Que nada, poder jugar. Sí, la verdad fue duro, sí. lo, la pandemia nos quedó duro, pero eh, nada, nos conectamos siempre en el Zoom, seguimos claro. siempre ahí al, al pie de la letra. Y, y bueno, nada, nos costó, pero teníamos que. no quedaba otra. Así que ahora metiéndole con todas. Ahora hay que seguir entrenando y estos hay que partidos. El doble. Claro. Y estos partidos de pretemporada suman, ¿no? Sí, Muchísimo. suman un montón, ahora estamos teniendo miércoles y viernes y ahora el domingo tenemos otro. Así que esto suma para lo que viene, a meterle con todo. Te deseamos todo lo mejor. Que gracias tengas y gracias un, por estar en año. Dale. Gracias, Dale, gracias papá. Un sí. saludo bien. para todos. Dale. Bueno, y acá nos estamos despidiendo desde, desde Vélez, desde el Multifunción 2. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre decimos, hay que cuidarse, el lavado de manos, todo para estar acá y nosotros cumplir con ustedes y que ustedes vean un lindo espectáculo del otro lado. Que ande todo muy bien. El domingo estamos de la cancha de La Madrid con La Madrid y Hurlingham y después vamos a seguir con ellos miércoles, viernes, y hasta que nos dejen estar acá, porque la verdad que nos abren, nos, abren, nos abren el club y nos dejan entrar, y muchas gracias, ahí está, a la comisión de Vélez Futsal, que ande todo muy bien. Y saludamos con nuestro amigo, ahí está. gran fotógrafo, ¿eh? ahí está, ahí con el cantón de Bele.